Mancaí, la lenteja de agua rica en proteínas. La lenteja de agua Mancaí es una buena fuente vegetal de proteínas, pues el 45% de su materia seca equivale a la cantidad que contienen los huevos. Descubre todos los beneficios de esta planta que crece en los estanques. Es una planta acuática que crece en la superficie de los estanques que podría ser una buena alternativa vegetal al consumo de carne como fuente de proteínas? Y es que la lenteja de agua mancai morfia globosa ha llamado la atención de científicos y ecologistas que han visto en ella una interesante alternativa para cubrir las necesidades de proteínas de una manera más sostenible desde el punto de vista medioambiental y además es apta para vegetarianos y veganos. Su origen está en Israel, aunque su fama ha hecho que se empiece a cultivar también en otros países. De hecho también se conoce como harina de agua asiática y es que en Asia se consume de manera habitual. Se suele presentar en formato polvo, también en zonas de América puede ser nativa o naturalizada, aunque por ejemplo en Estados Unidos se considera una plaga, pues crece muy rápido y puede extenderse en muy poco tiempo. El mancay podría ser una alternativa para vegetarianos y veganos, pues tiene altos niveles de proteína de origen vegetal. El mancay es considerado la verdura más pequeña del mundo, pues no llega a medir ni un milímetro, aunque suele comercializarse en polvo para facilitar su uso, que suele ser en su mayoría en batidos. Su sabor puede asemejarse al repollo dulce, aunque quienes no lo han probado dicen que es incipido e inodoro, lo que hace que sea bastante fácil de tomar agregado en bebidas, o incluido en recetas como magdalenas, bizcocho o pan. Propiedades y beneficios del mancay Rica en proteínas y aminoácidos esenciales Aunque todavía no se sabe mucho de esta planta, cada vez son más los estudios que se centran en ella. Una investigación publicada en 2018 en el Clinical Nutrition Journal reveló que la lenteja de agua mancay contenía nueve aminoácidos esenciales histidina, leucina, isoleucina, tritófano, lisina, metionina, penilanina, treonina y valina que son componentes proteicos necesarios en la dieta diaria para que el organismo funcione correctamente. Además también se encontró entre su composición el hierro, zinc, fibra dietética, polifenoles y vitamina B12 que están presentes de manera muy reducida en las plantas. Pero sin duda lo que más ha llamado la atención es que el 45% del polvo de la lenteja de agua mancaí tiene el mismo porcentaje de proteína que el de los huevos, 13 gramos por cada 100 gramos, siendo una buena opción para evitar el consumo de carne. Ayuda al control glucémico. La Universidad Ben Gurion del NECE. Israel ha descubierto en un estudio que la lenteja de agua mancaí tiene la capacidad de controlar el NDS glucémico, ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre en ayunas y a una evacuación rápida de la glucosa después de consumir alimentos con carbohidratos, lo que podría ayudar a las personas con diabetes a sobrellevar la enfermedad. La letra de agua mancae no aporta grasa y tan solo tiene 4 kcal por gramo, por lo que podría ser un complemento de las dietas de adelgazamiento. Poder saciante. En este mismo estudio también se encontró que los que habían tomado batidos de mancay se sentían más saciados que los del grupo de control que tomaron un basado en yogur pues contiene musílicos que regulan el tránsito intestinal y da la sensación de saciedad al aumentar de tamaño cuando entra en contacto con el agua. Por tanto, tomarlo puede ser un complemento en las dietas de adelgazamiento, ya que además de todo lo anterior, no aporta grasa y se estima que cada gramo de este polvo aporta tan solo 4 kcal. Regulación tiroidea El polvo de la leteja de agua manca y también tiene altos niveles de yodo que ayuda en la regulación de la glándula tiroidea y el fósforo, maneso y calcio que contienen son iones que se necesitan para el organismo especialmente para el funcionamiento cardíaco, metabólico, óseo e intestinal. Contraindicaciones riesgos de la lenteja de agua mancay. es importante que antes de tomar este alimento se consulte con el médico pues en algunos casos sea desaconsejado y el personal sanitario será el encargado de dar el visto bueno en función del historial clínico y el estado actual del paciente en general no se recomienda que las personas con hipertiroidismo tomen esta lenteja de agua pues su alto contenido en yodo podría interferir en la función de las glándulas tiroides. Las embarazadas son otro grupo que debería evitar tomar el mancay, pues es un colectivo que suele tomar suplementos de ácido fólico para un correcto desarrollo fetal, que junto con las cantidades que aportará la lenteja de agua, podrían excederse y ser contraproducentes. Hay que recordar que tanto el exceso como el defecto de vitaminas o minerales puede ser nocivo para la salud.